días por la mañana, venga, vamos a mover el cuerpecito, empezando la semana con energía, claro que sí como siempre, rotamos articulaciones eso es, silenciamos micros por ahí eso es ahí, esterezando un poquito esos brazos eso es. columna, vamos poco a poco abajo eso es, eso es. Muy bien. Bajamos. Abrimos caderas. Empujamos atrás. Un poquito adelante. Un poquito atrás. Un poquito adelante. Y vamos arriba. Eso es. Yes. Ay, qué rico. Eso es, Estira, mueve cadera las piernas. Muy bien. a un lado. Al otro. Eso es, esto ya empieza a coger flow. Eso es. Muy bien, nuestro primer tabata empezaremos a abrir brazos, pero bien arriba. ¿no? Aquí no me vale. Ah, arriba brazos. Codo a la rodilla. Seguiremos con sentadillas. Abrimos y cerramos. Y seguimos con las. Yo te cuento y te explico. Arriba, abrazos. Eso es, bien arriba esos brazos. Va, va, eso es, cinco, cuatro, tres, dos, uno, descanso. Soltamos brazos, piernas, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, como el jumping jazz que va arriba de lateral, ¿sí? Va, va, esa Muy bien. va, sigue, sigue. va, va, va, descansa. Recuerda, respiramos por va, va, Vamos en la salimos hacia adelante, 90 grados, y giramos el codo, torso un poquito, ¿sí? ¿Lo tienes? Ven. Bajo. Bajo y gira. Bajo y gira. Eso es. Vamos. Muy bien. Esa. Un poquito más. la Tres, dos, uno. Lo tienes. Por último, abrazo la media, bajo, toco y abro bien, bien, bien, arriba. Bajo sentadilla, toco y arriba. Vámonos. Esa, siente las piernas. Muy bien. Flexiona las piernas. Es sentadilla, no trabajo espalda. Flexiona las piernas y nos vamos en 3, 2, 1, lo tienes. Muy bien, saltamos piernas, brazos, respira, perdona, listo, el tiempo, boquita cerrada. Brazos, 4, 3, 2, 1, lo tienes. Maravilloso, de nuevo. Abrimos, cerramos. Jantín abriendo, quien atrás la espalda. Muy bien, descansamos, vamos con las adelante, 5, 4, 3 y giramos, 2, 1, adelante. ahí, segunda ronda, fantástico, cogemos aire, vamos de nuevo, siempre los mismos cuatro ejercicios, bien arriba, esos brazos y abajo, arriba y abajo. Muy bien, maravilloso, abrimos, cerramos, uno, eso es, recuerda, cierra la boquita, respira por la nariz, tú puedes. 10, 3, 2, 1 y hasta aquí. Soltamos. Vamos con el lance de nuevo. Hacia adelante giramos un poquito. En 3, dos y abajo. Gira el torso. Eso es. A medida que bajas. Toma. Exacto. Es. Toma, un poquito más. Tres, dos, última. Yes, lo tienes. Madre mía, qué energía. Abajo, flexiona bien de piernas, toco. Y ahora arriba. Tres, dos, uno, nos fuimos. Con energía. tres, dos, última, magnífico, suelta piernas, brazos, vamos con la última ronda, a tope, yes. brazos, bien arriba, bien la rodilla, 5, 4, 3, 2, 1, lo tienes, saltamos, venga, saltamos ahí, de nuevo abrimos, bien espalda 5, 4, 3, 2, 1. Lo tienes. Suelta. Bien, recupera. Lance en 3, 2, 1. Gira. Bien, 10 segundos y pase. 3, 2, 1, lo tienes. Y último ejercicio, vamos, sacamos abajo, abrazo la vida, salimos. 3, 2, 1, abajo. arriba 3 2 1 fantástico hasta aquí maravilloso cogemos aire recuperamos mm. buscamos una silla un sofá un sitio donde poder apoyarnos para hacer fondos los hombros van a ir pegados atrás a la espalda de las manos paralelas Tienes por ahí una silla, un taburete, sitio donde apoyarte. Y bajamos el glúteo lo más pegadito a la posición de los brazos. Vamos desde ahí. Bajamos uno, dos, tres, cuatro. Eso es lentito, bien pegado, siento los brazos. Es siete. 8, 9, nada más, 10, muy bien, buen trabajo, dejamos un pie atrás, esto se llama sentadilla búlgara, dejamos un pie atrás, unos 90 grados más o menos, si tratamos de bajar hacia abajo, la rodilla, la rod <risa> si no se puede bajar hacia arriba normalmente, <risa> la rodilla va hacia atrás, entonces bajamos ahí, toda la estabilidad aquí en el juego de la rodilla, 2, apretas. 3. Si te gusta, puedes poner la mano y te ayudas tanto para bajar como para subir. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Maravilloso. Soltamos un poquito. Cambiamos. Vamos con la otra pierna. Y desde ahí tienes. 3, 2, 1. Nos vamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, estás haciendo genial, 6, 7, 8, 9 y 10. Maravilloso, ahora buscamos cómo poder tumbarnos y poder poner los pies en ese alto ejercicio. Estábamos haciendo, estamos trabajando, vamos a hacer puente de glúteo, y track con esta altura, rotamos los hombros bien pegados y hombros bien pegados atrás talones fuertes y desde ahí levantamos arriba y apretas, uno y me bajo de nuevo apoyo lumbar dos, aprieto, me aguanto un segundo arriba Sí. tres vamos cuatro 5 6 7 8 9 y 10. apreto arriba. Fantástico. Bajamos, nos damos la vuelta y recuperamos nuestros fondos. Seguimos trabajando con la boquita Cerrada, respirando por la nariz, mejorando nuestra capacidad de tolerancia a CO2. ¿Ya estamos, chicas, chicos, cruzamos los hombros y desde ahí, abajo. 3, 2, 1, comienza. 1, baja lentito, siente en tríceps como trabaja. 2, 3, si te cuesta mucho, acercas los talones. Si es muy fácil, los alejas un poquito. 7. 8, 9 y 10. Es más importante hacerlo despacito y bajar bien pegado, paralelo al respaldo. que Tratar de hacer muchas y llevar el peso hacia adelante. Muy bien. De nuevo, ponemos nuestro pie atrás, fuerte el abdomen, bien centrado, la dirección para que la rodilla baje recto y vamos abajo. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 y 10. Fantástico. Descansamos un poquito. Recuperamos movilidad, cambiamos de pierna, ponte el abdomen, ponte los brazos abajo de nuevo. Una. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una más, y... maravilloso, de nuevo, nos sumamos al suelo. Ponemos los talones, apoyamos lo primero, apoyamos bien al lumbar, subimos las rodillas, apoyamos bien los hombros, la espalda está totalmente recta. Y desde ahí, cuando nos sintamos fuertes, apoyamos los talones, vamos arriba, hip, track, uno, y bajo, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Ay! ¡Fantástico! ¡Maravilloso! Lo has hecho genial. Desde aquí nos damos la vuelta y trabajamos abdominales. Subimos las rodillas. Estiraremos los brazos hasta el punto donde podamos estirar los brazos. Estirar las piernas y que el arco lumbar ah. la espalda. Y eh, tenemos mucho glúteo, probablemente se nos levanta la espalda, entonces no podemos bajar tanto. Los dejamos ahí, ¿vale? Estiramos piernas, estiramos brazos, piernas, brazos y vamos a entrar. Uno, estiro, pierna, brazo. Dos, ¿sí? meto las rodillas entre los codos. Tres, congestión. Bueno, los Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Maravilloso. Genial. Desde aquí, de nuevo, nos estiramos y ahora, en un impulso, en un impulso, vamos arriba y agarramos los talones. Me dejo bajar, estiro, voy arriba, agarro los talones, dos, sit up, vamos, atrás y arriba, uno, atrás, arriba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, una más y 10. Muy bien, muy bien. Seguimos aquí de nuevo. Subimos rodillas, colocamos espalda y desde aquí mantenemos esa tensión. Estiramos brazos, estiramos adelante y subo. Una, estiro un poquito, subo. Dos, congestiona el abdomen. Ahí. Tres. Cuatro. Mm -hmm. Mucha conciencia, mucha cabeza aquí. Seis. Sí. Esto es de concentración. Siete. Ocho. Nueve. Y última. Diez. Bajamos, reposamos un poquito. Y este. Vamos. Vamos, vamos. Uno. Uno. Uno. Uno. Uno. 8, 9, última y 10. Maravilloso, buen trabajo, muy buen trabajo. Nos damos la vuelta y comenzamos con los estiramientos. sí Bien. Apoyamos brazos, piernas, movilizamos espalda, bajo hombros, bajo abdomen, subo hombros, abdomen, bajo. ...bajo, subo, subo, bajo, bajo, eso es, ahí va bien, muy bien, tocamos el pecho abajo, levantamos espalda, la postura de la cobra de yoga, eso es, nos vemos cuello, la pelvis, que trate de llegar al suelo lo máximo posible, y nos venimos atrás, saludo al sol... Eso es, dejamos caer el glúteo por medio de nuestras piernas, eso es, inhala, aguanta un segundito, dos, exhala, aguanta un par de segunditos, inhala de nuevo, vamos a hacer esa respiración cuadrada durante todo el ejercicio. Nos vamos al medio de nuevo, sacamos, ponemos un pie en el medio de las manos. Rotamos la pelvis, imprescindible, lo más importante del ejercicio. Roto la pelvis, activo la pierna que tengo apoyada, empujo un poquito cadera, brazos Ahora bueno, tengo la respiración cuando 3 segundos aguanto, tres segundos aguanto, tres segundos aguanto, tres segundos aguanto. Todos los hombres, igual de la tensión interno, cuerpo, y si lo no, no voy a respirar un poco, y después y bajamos, llevamos una pierna, la pierna atrás y cambiamos la otra pierna de nuevo, la pelvis hacia adelante. Brazos arriba. En el respiración con seguimos por llevamos la pierna atrás, el pecho al suelo, y de nuevo salimos. La cólera, estiramos cuello, hombros, cambiamos la punta de los pies para recibir, el glúteo empuja arriba, brazos fuertes, cabeza ligeramente suelta, y desde ahí las piernas semi flexionadas Jugamos un poquito con cadera, buscamos esos talones que quieren llegar al suelo poquito a poco eso es eso es y ahora caminando dando un pequeño saltito vamos a llevar los pies al medio de nuestras manos para levantarnos suavemente eso, sintiendo todas las vértebras de tu espalda. Suave, suave, suave. Sigues manteniendo tu respiración cuadrada. Rotamos los hombros. Eso es. Abrimos los pies a la altura de los hombros, más o menos. Rotamos los hombros atrás, bajamos brazo Y desde ahí flexionamos en cadera, que está neutra, Hacia abajo. Brazos arriba. Eso es. Eso es. Siente las piernas. Y seguimos con la respiración cuadrada. Inhalo. Mantengo. Exhalo. Mantengo. Inhalo, inhalo de nuevo. Si la puedes alargar a cuatro segunditos en cada zona. Maravilloso. Brazos arriba. Recuperamos, movemos. Brazos, cuello, recuperamos un poquito el flow, la movilidad. Cadera y respiramos grande arriba. Aquí la entrena de Feliz Semana.